Pero permitáis, aunque solo sea por la edad, la, la esperanza que para la gente, al menos de nuestra edad, supone que en una causa, de un conflicto, muchas veces lo olvidado, la gente de nuestra edad esté activada y la protagonizar en la parte que pueda corresponderme la solidaridad, la cooperación y hacer de todo eso mundo no, no. no solamente de recoger dinero, sino también recordar por qué los saharauis están en la jamada, en medio del desierto, en el infierno, y por qué centros discapacitados no tienen los medios que necesitarían sus 27 niños. A pesar de todo, la gente lucha y sigue y no abandonaremos la lucha.